amigos pescadores, bueno, nos vamos hasta Ensenada, muy cerca de Berizo ahí estamos junto a Gustavo Tato Rosales y Leo Corbiciero, quienes hicieron una fabulosa pesca de pejerreyes muy cerca de la costa la verdad que se les dio un, un día muy bueno de pesca, muy cerca de la orilla, lo que es muy favorable ya que hay que navegar poco y por lo tanto hay más tipo de pesca ellos en media jornada de pesca hicieron eh, una hermosa Notas con pejerreyes entre 30 y 45 centímetros Una pesca fabulosa Ya comienza la temporada Así que bueno, si quieren agendar una salida de pesca Le vamos a dejar el teléfono de Gustavito Se comunican y bueno, los va a atender muy bien como siempre Y cuenta con una embarcación en eh, la Gran Cachiva Que es muy cómoda con todos los elementos de seguridad Y bueno, por supuesto Gustavito que conoce muy bien el río Así que... Los va a hacer pescar, aprovechen que está la pesca en el río de la plata, zona sur en Ensenada. ¿Va? 10 puntos de la costa Pegado a la costa. 200 metros de la costa. Increíble. Muy bueno. Lindo bichito. Bueno, bárbaro, seguimos. La verdad que una, una tarde reproductiva, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo pejerrey. Hermoso, lindo. ¡Ahí vamos! Vamos, un dedito Tiene que transparente Una belleza Una belleza Qué sí, bueno, eh Me sí, bueno, armamos un pecadito Me sí, armamos un pecadito Me sí, armamos un pecadito La verdad que, ¿eh? el tamaño son muy buenos. ¡Ay, oh, qué lindo! Mira qué lindo bichito, amigo. Muy oh, yeah. bien, qué combativo que es este rey de nuestro río, la verdad. pasando mediodía En Ensenada Iberizo Gustavo Rosales de cachibatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. E incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 22 15 66 97 74 o Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Eh, vamos a mostrarle ahora que estamos en la puerta de la temporada unas cañitas de pejerrey Bueno, primero a empezar a mostrarle es el combo FX. La caña FX en 4 metros 10 para salir los multifilamento. Eh, la verdad que queda cerrada en varios tramos, por lo que queda cómoda para llevar. Y en esta ocasión viene acompañado de un reel FX 3000. Es un rincito de tres alemanes, carretel metálico, manija de metal. La verdad que es muy buena calidad. Ya es de la marca Lexus. Este modelo, por ejemplo, en particular, es una caña que se puede usar con el rotativo Trae varias cantidades de pasadillos y de porte de chico. Lo bueno de este modelo, por ejemplo, es que viene con orden en los pasadilos con de Shimano Este es un modelo clásico de, de la línea Shimano La verdad que es muy buena calidad, se usa mucho en el Río La Plata, en, el, en Laguna Un modelito, por ejemplo, de la marca Firestar Son de los primeros modelos de cañas telescópicas de pejerrey que sacaron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 En zona norte del río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte, frente al Aeroparque de Buenos Aires, a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71. Facebook e Instagram Galatea Pesca.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 de pescado de pescado pico del pico pingo a a de con de acá si, pingo de pingo de pingo de pescado ¡Ay! Oh, está del piquito. ¡Ay! Creo que está ahí. Está Por la duda. No, Vamos vale, a asegurar la presa. Ahí venimos con otro. Qué lindo pescadito Es la primer bollita Hermoso pescado Leo Lindo, lindo La verdad que se activó el pique En esta zona, cerca de la costa Poca navegación Mucha pesca Seguimos sumando. Ahora seguimos sumando. Estamos media mañana más o menos. La cachivatín. Todo pescado muy parejo. Muy parejo, muy lindo el sí. pescado. Muy lindo pescado. Bueno, seguimos sumando. Seguimos sumando. Está el piquito. Bien del piquito. ¿La primera sí, olla. Primera olla. Hicimos un hermoso pescado. Sí, bueno, perfecto. seguimos. Ya cerramos un día fantástico de pesca, la verdad acá con mi amigo y luego corricieron. Eh, vinimos los dos, hicimos un poquito más de mediodía. Estamos tarde. Pero bueno, hicimos unas muy lindas capturas. Como ustedes podrán ver, unos hermosos ejemplares. Muy lindos ejemplares, ¿eh? la verdad es que el río nos regala una pesca muy divertida, muy linda, eh, pero bueno, los esperamos, eh, como siempre, como todos los años, eh, que vengan acá para el lado de Ensenada, la eh, estamos saliendo acá de todos los días, eh, eh, te dejo el celular que es el 221-566-9774, para que puedas eh, llamarme y hacer una reserva y venir con, con amigos a pescar. Eh, la verdad que muy linda pesca metimos hoy con mi amigo. Quiero agradecer a Gaby, el pescador, eh, por todo el apoyo que siempre nos da con la discusión. Así que fíjense, todo lo nuevo que nosotros tenemos es el tema de carnadas. Ceba, aceite de pescado, harina de langostino, fíjense esto. Y acá tenemos algo muy nuevo para la pesca del pejarrey, en ceba. Nosotros hemos trabajado y tenemos la ceba efervescente que es una ceba, la tiramos al agua y es como esa vitamina que de, tiramos en el frasquito, exactamente igual que hace un, una ebullición que realmente es extraordinaria, como se, se abre, 500 pesos sale esto, con 10 sobrecitos de ceba. Otra cosa que hemos incorporado, mojarrín, mojarrinito y mojarrón, carnadas para la pesca del pejarrey. 500 pesos también la bandeja de mojarra. Es 54 mojarras, depende del tamaño, pero salen todas lo mismo. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a esquina Corrientes y la zona Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382447311 447311 En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini.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 En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Si visitas Laguna La Picasa, alojamiento en la morada de la localidad de San Gregorio,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 Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Los trackers son aramendi 630 0 km con Yamaha 40HP. Comunicate al 33 82 41 65 83 en Facebook, que los hospedaje. Estamos disfrutando de unas imágenes muy buenas de grandes. También han sacado algún razón todavía. Y bueno, la verdad es que la pasaron muy bien, el, el, el, el, el, el otoño se pinta muy bien para la pesca pasada Hay buen clima, así que, oh, que está para aprovecharlo, a ver si fines de a en mayo bueno, amigos, Así que aprovechen, en esta que en excelente excelente que de que nos vamos a mostrar lindos hermosos Aquí de la pesca en otoño, la verdad que ahí con nuestro amigo Sergio de la empresa Locan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ¡Vamos! A, wow. a ver! Bueno, nos encontramos con cruceros de Andocan. ¿Qué pasó? dejaron algo? ¡Sí! Todo ¡Sí! Claro. ¡A ver muéstranme! ¡Levanten esos pescado ¡A ver! ¡Impresionante! Acá vino toda la familia. ¿Familia? ¿Cómo se llama la familia?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 viene el fresco y queríamos mostrar micro Polars de la marca Payo que entraron de excelentísima calidad un micro polar anti-peeling se nos hacen las pelotitas clásicas de muy muy buena calidad con medio cierre ¿sí? muy cómodos muy lindos también son de quedamos muy, muy muy lindos puestos tenemos el pasadeo acá en, en, en la manga que realmente es muy cómodo para mantenernos las manos bien calentitas para cuando hacemos cualquier actividad están muy buenos los tenemos disponibles en varios colores, de excelentísima calidad, como contamos siempre con nuestra mercadería. También todo lo que es ropa térmica, de lo que es primera piel, en medias, de abrigo. Comuníquense con nosotros, así los podemos asesorar en este invierno y esperamos su consulta.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 Bueno, acá terminando la, la jornada del día de hoy. Aníbal, ¿cómo les ha pasado, amigo? La verdad, espectacular. Tuvimos una pesca muy linda, así que agradecido por todo. Te felicito porque nos ha dado una mano bárbaro por todo lo que hemos sacado. Bueno, muchas gracias, Aníbal. ¿Y Hugo? Igualmente. ¿Otra eh? vez acá? Yo, yo otra vez acá. Gracias. <ríe> ya bueno. somos asigos concurrentes. Hay que preguntarte a vos, ¿no es cierto? Ya <ríe> sí. ¿Eh? qué voy a decir? Bueno. Otra vez agradecerte. Amabilidad como siempre. Bueno. bueno, lo veremos otra vez en cualquier momento. Bueno, esto es lo, la captura de hoy. Pero así está cuero de zorro hoy. Muchas gracias, amigos.